otra vez uh, regresé estamos aquí dándole un poco de tiempo profesor Wilson Maldonado para que se conecte entonces voy a seguir con la charla de acoplamiento molecular ¿quiere una pregunta de Leonardo? Sí, básicamente, si sí, sí, el paciente ya se curó, o sea, quiere decir que ya adquirió inmunidad por el virus, o sea, ya tiene, el sistema inmune ya lo reconoce como una amenaza y lo combate. Eh, no, es muy poco probable que se infecte otra vez por el mismo virus, a menos que ese virus haya mutado. Y al momento se conocen solamente dos variaciones del virus. Eh, porque tienen origen común en China, pues una... En Colombia, sí, creo que en Medellín se, se elucidó genoma y en Bogotá creo que también elucidaron. Entonces eran, tenían diferencias un poco pequeñas, eh, pero el origen común era, era China, el, el virus que se secuenció de la señora Paciente Cero en el mercado de productos animales y marinos de Wuhan. Entonces no hay posibilidades de que si ya adquiriste inmunidad por el virus, te contagie a menos que el virus haya mutado. ¿Qué es lo que ocurre con los, los retrovirus, los casos de la gripa común? Sí, ahí eh, Johnny dice que, bueno, básicamente es un problema de diagnóstico. Bueno, eh, eh, ya es problema del sistema de salud. Listo, entonces continuemos con la charla de preguntas molecular. Profe, una pregunta. Sí, claro. Rosalita. Profe, o sea, que no hay manera de que a una persona que le dio coronavirus eh, y se haga un examen para ver si ya, lo, ya no lo tiene, y resulta de que sale negativo, y después al mes siguiente o a la semana siguiente, le dicen, no, usted tiene otra vez coronavirus. O sea, otra vez vuelve a presentar los síntomas y se hace el examen y otra vez le sale. ¿Hay una probabilidad no, no, de, no hay, de que, lo que lo que haya pasado no es hay que manera. la persona dejó, dejó el tratamiento y quedaron ahí unas moléculas vivas ahí del, del virus que se replicaron o algo así? entonces mm, desde, desde el punto de vista de que si ya tú... Se supone que adquiriste inmunidad, o sea, se supone que te hicieron un, un PCR y no aparecen rastros de virus, ya no es, no es impro, imposible, improbable de que te infectes nuevamente, a menos que la prueba se haya hecho de manera errónea, y cuando te salió negativo, pues no eran, era un falso, falso negativo, en realidad sí lo tenía, y luego seguiste andando por ahí, te, se te complicaron los síntomas, y ya otra vez te diagnosticaron con COVID-19, en, el en el... lo que pasó fue que en la segunda prueba no... ...no la diagnosticaron bien. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, pero... Pues, ...gracias. Buenas uh -huh. tardes. Perdón. Buenas, buenas Johnny. Eh, Sí, buenas, ¿cómo está? Te agradezco por la intervención, me parece maravillosa. Quiero aclarar ese punto, yo soy microbiólogo, y soy bacteriólogo... ...y lo, lo que ocurre es que en la toma de muestra... ...se cometieron muchos errores al principio porque no estaban estandarizadas, no se hacían en base a, lo, a los protocolos que hizo la Organización Panamericana de la Salud, eh, de acuerdo a eso, y de acuerdo eh, a lo que he leído, que consideran que la reinfección no existe por lo que tú dijiste anteriormente, se ha creado, eh, se han, se han creado eh, inmunidad, y cuando se toma, se toma la segunda muestra... Se, se vuelve a incurrir en los mismos errores, eh, se toma un periodo en el cual el, el virus no, no se puede de detectar, un periodo, por decirlo así, de ventaja inmunológica, por llamarlo de alguna forma, eh, y si, existen algunos errores, y eso es lo que contribuye a que esa prueba salga, salga positiva. Pero tengo entendido, y he leído algo, y, y tengo eh, que lo que tú dijiste es verdad, o sea, no, se, no, no hay una reinfección, sino un error en la toma de muestra. Que puede ser por la temperatura, puede ser porque no lo emba no lo bien. Hay muchos parámetros que influyen mucho en, en, esa, en, esa, en esas pruebas. Pues sí, sí, básicamente es. Ya que ya que creaste inmunidad es poco, probable que te infecten nuevamente. A menos que el virus haya mutado, no se sé, conocen mutaciones significativas que provocan una infección parecida o reinfección. ¿Listo? Entonces sigamos aquí con la charla de acoplamiento molecular. Y, uh, esta charla aquí uh, me gusta iniciarla con una referencia a Schopenhauer. Es que básicamente como nosotros como comunidad científica, no, nuestra tarea no es ver lo que nadie haya visto porque pues, mucha gente puede ver sino básicamente pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todos han visto, sobre lo, sobre lo que todos ven. Entonces, como, como comunidad científica estamos llamados a encontrar esos pequeños eh, momentos de lucidez, epifanía y poder en, de, en algún momento pensar de manera diferente. Entonces, eh, el, el ánimo de esta charla es compartir la información sobre eh, cómo realizar... Protocolos y procedimientos de acoplamiento molecular. Dado que todos ustedes, en el momento aquí veo 70 personas conectadas, 70 personas con 70 cabezas, pues piensan más que uno y pueden pensar de manera diferente y, y podamos de alguna manera ayudar a esta situación que tiene sumidos en confinamiento. Listo, empezando entonces hablando básicamente de que. Eh, desde el punto de vista de la bioinformática o que bioinformática hay una necesidad... bastante grande, es que existen muchísimas bases de datos gratuitas... con muchísima información estructural sobre moléculas... Eh, pertenecientes a la flora, a la fauna, moléculas sintéticas... Eh, proteínas que se expresan en el cuerpo, proteínas que pertenecen a... que ayudan a, o que intervienen en la, en la producción de células cancerígenas... Eh, existen muchísimas bases de datos, de proteínas y de estructuras, de las cuales nosotros podemos sacar información valiosa. Y lastimosamente, eh, la FDA, que es la eh, entidad americana que regula eh, fármacos y, y alimentos, el año pasado solamente aprobó 48 nuevas drogas y existen dentro de su base de datos nada más 3.000 moléculas que están aprobadas por la FDA para ser producidas, para ser comercializadas, para ser eh, eh, ingeridas. Entonces existe una ventana bastante grande, una, tenemos una oportunidad bastante grande de encontrar no solamente moléculas que ayuden a, a combatir esta pandemia de COVID-19, sino eh, moléculas que ayuden a reducir la expresión de cáncer, a reducir inflamación, etcétera, entonces tenemos una ventana o tenemos una oportunidad bastante grande con esta herramienta de acoplamiento molecular eh, simplemente hay que pensar diferente, pensar eh, enfocar las cosas de una manera eh, bastante sistemática y, y validar lo que estamos haciendo entonces dentro de lo que se hace o el diseño de fármacos asistido por computadora o DFAC <coughs> que es una lectiva que yo tenía en, en el programa de química. Eh, aquí tenemos varias, varios escenarios. Eh, lo que nosotros vamos a intentar hacer es eh, tomar una macromolécula conocida como proteína, y vamos a tomar una molécula pequeña y vamos a intentar introducir o encontrar de qué modo esa molécula pequeña encaja, en algún sitio de la proteína. Entonces, si nosotros conocemos la estructura del ligando, y si conocemos la estructura del de receptor o la proteína, podemos empezar a realizar diseños de fármacos basados en la estructura, y aquí es donde juega el papel del acoplamiento molecular, en este caso, receptor ligando. Eh, tenemos otro estadio, otro caso, en donde el ligando se desconoce, o sea, no sabemos eh, fármacos, pero sí conocemos la, la estructura del receptor. Cuando esto sucede, eh, hacemos un diseño de fármaco que se llama diseño de NOVO, es básicamente conociendo los, los residuos de aminoácidos dentro del sitio activo de la proteína, podemos diseñar un fármaco que encaje ahí de manera... Eh, eh, perfecta, o de manera bastante afín, afín. Tenemos el otro caso, y es que cuando conocemos los ligandos, o sea, ligandos que funcionan, moléculas que funcionan para muchas enfermedades, pero no conocemos a qué receptor se anclan esos ligandos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de moléculas ligandos, haciendo una búsqueda por similitud molecular. Eh, podemos crear de esos modelos de extracción, modelos farmacóforos, aumentando inclusive más el número de moléculas. Y si ya tenemos por alrededor de 50 moléculas o más, podemos usar una metodología que se llama eh, Metodología de, de Estructura-Actividad, Relación Estructura-Actividad. Y si estamos aquí en el evento donde no tenemos ligandos conocidos y tampoco tenemos receptores o proteínas conocidas, el diseño de fármaco es inútil. Eh, necesitamos ayuda de los experimentalistas que conozcan el problema y de alguna manera podamos introducir el diseño de fármaco, podamos introducir el computador a poder a, a ayudar a resolver este problema. Listo, entonces, como lo he dicho, cuando conocemos la estructura del receptor de la proteína y cuando conocemos la estructura del ligando, aplicamos la metodología de diseño de fármacos basado en estructura. Y aquí, esto es entonces, el eh, diseño de fármacos basado en estructura o molecular docking, que es lo que vamos a, a hablar en este espacio. Es una aproximación in silico, eh, lo que vamos a hacer o lo que hacemos con el acoplamiento molecular es intentar identificar cómo o en qué sitios de la proteína nuestro ligando puede encajar de manera natural. Eh, a través de ciertos parámetros, ciertas parametrizaciones podemos conocer eh, la energía de afinidad o la energía con la cual se forma esta, este complejo proteína-ligando. Y de forma respectiva, entonces, ya podemos conocer la estructura, la conformación, podemos inferir algo sobre el mecanismo de reacción que está interfiriendo el ligando. Y de manera prospectiva, pues, identificando eh, los compuestos líderes, los compuestos promesorios, ya podemos entonces, eh, con la ayuda de los químicos experimentalistas, eh, o de los, las personas que sintetizan moléculas, podemos entonces eh, sintetizar esta molécula y probarla en... en en otros medios que no sean incílicos, podemos probarlo en vivo, y ahí... Eh, regresar nuevamente a la parte incílico, perfeccionar nuestra molécula... y luego ya así a las pruebas clínicas y pruebas de ensayo. ¿Desde que ocurre esto? Desde que se nos ocurre en la cabeza un ligando... Encontramos la, se nos ocurre el, el ligando... hasta que encontramos la proteína, hacemos el acoplamiento... Eh, sintetizamos esto en el laboratorio, lo, lo probamos en células vivas... Eh, regresamos acá nuevamente, eh, perfeccionamos el ligando hasta que ya tenemos un fármaco, una pastillita, que podemos comercializar, pueden pasar 20 años. Eh, esa es una de las causas también por las cuales la FDA solamente aprueba máximo 48 moléculas por año. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los componentes del acoplamiento molecular? ¿En qué se basa? Es en el modelo llave-cerradura. Para ello, nuestra proteína es eh, nuestra cerradura. Bueno, aquí la, la hacemos mucho mejor. Nuestra proteína es la cerradura y el ligando es nuestra llave. Entonces nosotros vamos a intentar acoplar o intentar que el ligando entre allí en la en la cerradura y formar el complejo llave-cerradura. Entonces ahí tendríamos la proteína y tendríamos el ligando allí. En eso se basa eh, el principio llave-cerradura, que es el origen del acoplamiento molecular. Y eh, lo que intentamos predecir son interacciones intermoleculares no covalentes. Eh, aquí hay algunos ejemplos. En, en verde tenemos el receptor, o sea, el, alguna estructura de la proteína aquí tenemos entonces que si el receptor tiene un grupo carbonilo, un grupo que acepta fácilmente puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno y acá tenemos entonces que ligando que, que tenemos que diseñar para interactuar con este aminoácido en particular del receptor tiene que ser un aminoácido que done puentes de hidrógeno, que done átomos de hidrógeno entonces podemos tener el NH o también el OH que va a formar un enlace de hidrógeno, una interacción hidrógeno-hidrógeno por otro, caso, por otro lado, entonces, si tenemos en, en el receptor una estructura que dona eh, puentes de hidrógeno, que es capaz de donar para formar un puente de hidrógeno, entonces nuestro ligando tiene que tener la estructura de un aceptor de puentes de hidrógeno. Existe otro tipo de interacción. Eh, aquí tenemos carga positiva, carga negativa. Este tipo de interacción electrostática es de las interacciones más fuertes o las más estimadas cuando estamos haciendo un acoplamiento molecular dado que cargas de cargas o sitios cargados con cargas opuestas se van a traer, si tenemos entonces una estructura del receptor que es eh, electronegativamente cargada, tenemos que diseñar un ligando que sea electropositivamente cargado. Eh, otra manera, hubo otro tipo, hubo otro tipo de interacciones, eh, interacciones hidrofóbicas, entonces de alguna manera aquí este ligando puede encajar ahí en ese pedacito que está formando eh, la hidrofobicidad, y otro tipo de interacciones también que se consideran en, en acoplamiento molecular es eh, este pipi stacking o eh, enmascaramiento pipi cuando tenemos anillos aromáticos pipi. un si hay alguna duda. No. Listo, entonces sigamos. Listo, entonces eh, dentro del acoplamiento molecular lo que vamos a determinar es la energía libre de Gibbs de la unión y por termodinámica entendemos que la energía libre de Gibbs está dada por el cambio de la entropía menos la temperatura por el cambio de la entropía. Eh, la entropía está denominada o determinada por el número de interacciones y la entropía está denominada por el ordenamiento o qué se gana qué se pierde cuando el ligando se acopla. Aquí entonces tenemos la proteína y el ligando por separado tenemos aquí moléculitas de agua, se logran identificar las moléculas de agua y este ligando va a acoplarse con este sitio activo de la proteína, un sitio eh, y va a interaccionar con el residuo de aminoácidos de la proteína. Estas moléculas de agua que están aquí eh, o esta consideración de esas moléculas de agua se, se tiene que considerar en el acoplamiento molecular y es un término de energía aquí que va a estar relacionado como eh, energía de desorbatación. Ya vamos a llegar a eso cuando hagamos mañana la parte de eh, práctica de cálculos de acoplamiento molecular. Eh, obviamente eh, la estructura del ligando por pues, separado, o sea, el delta S, cambio de, de entropía, vamos a tener que delta S va a ser igual a la entropía del ligando, perdón, a la entropía del complejo, menos la sumatoria de la entropía del ligando, más la entropía de la proteína. Y bueno, nos vamos a cuenta que eh, lo que se está formando es una estructura mucho más organizada, por ende vamos a tener una disminución en la entropía. Eh, entonces muchas de las mediaciones, o muchas de, la, de, la, de, de lo que significa la energía libre de unión va a estar relacionada o está, va a estar dada simplemente por lo que es eh, interacciones intermoleculares. Entonces, dentro del receptor ligando, dentro de la formación de complejo receptor ligando, tenemos o podemos identificar muchísimos receptores. Eh, tenemos enzimas que son complejos proteicos, tenemos proteínas, tenemos, eh, eh, podemos identificar como receptores metabolitos, eh, receptores de membrana, canales iónicos, RNA, ADN. Todos estos son considerados dentro del acoplamiento molecular como receptores. Listo, eh, el receptor correcto se escoge de manera eh, ardua, por así decirlo, ¿no? dado que tenemos que eh, conocer rutas metabólicas, tenemos que conocer mucha de metabolómica, mucha estructura eh, de lo que sucede para escoger el receptor. Entonces tenemos que, aquí lo que importa cuando vamos a escoger el receptor y, y, e identificar por qué es la literatura. Entonces tenemos que leer bastante, tenemos que bajar bastantes artículos, leerlos, no simplemente bajarlos y tenerlos allí. Leer muchos artículos y e entender cuál es el receptor particular que está mediando todo este proceso bioquímico. Y a raíz de eso, entonces ya podemos escoger el receptor correcto. ¿Cómo escogemos el ligando correcto? Bueno, a partir de información que existe en bases de datos, aquí podemos determinar dentro de toda una librería de ligandos cuál es el que más se asemeja a mi ligando que quiero para mi receptor empezar a hacer cálculos de acoplamiento con el receptor entonces todo este, todo este eh, sistema receptor ligando esta, este entendimiento de cuál es mejor y por qué escogí este viene dado con la experiencia, con la literatura y con, eh, bueno, con leer bastante qué es lo que está ocurriendo en el proceso bioquímico que queremos modular que queremos alterar queremos inhibir o que queremos exacerbar. Entonces, ¿dónde buscar? Tenemos eh, mucha información disponible. Eh, esta información se almacena en lo que son bases de datos, que son simplemente colecciones de datos estructuradas. Eh, ya les hablaré de qué significa una entrada y qué es un registro. Eh, en una base de datos de proteínas, por ejemplo, eh, las entradas son el código PDB, si estamos hablando del de la página de PDB, y las propiedades son eh, los campos eh, de la proteína, cuántos aminoácidos tiene, etcétera, etcétera. ya vamos a llegar allá. Entonces, yo anteriormente habíamos eh, hecho un experimento con el sitio web de la NCBI, eh, en una base de datos, de bases de datos. Eh, obtenemos muchísima información, de esta base de datos voy a hacer otra demostración aquí rápida de la NCBI voy a regresar a eh, NCBI esperamos que cargue entonces supongamos que yo quiero buscar información dentro de esta base de datos de una proteína de la CDK2 de la ciclina dependiente de quinasa o la quinasa dependiente de ciclina 2. entonces dentro de esta base de datos quiero identificar receptores pues estoy buscando proteínas entonces aquí selecciono básicamente proteínas y le doy buscar me va a aparecer muchísima información sobre CDKs quinasa dependiente de la ciclina vamos a tener eh, resultados por taxón resultados por especies eh, Supongamos que estoy interesado en una que simplemente sea expresada por humanos, Homo sapiens. Esta en particular tiene 298 aminoácidos, una proteína de tamaño considerable para trabajar. Al darle clic a esa entrada de proteína, voy a regresar. Simplemente me voy a seleccionar esta que dice CDK de todos, Homo sapiens. La primera entrada, al darle clic allí, eh, me va a transportar... ...a un sitio que tiene muchísima información de esta proteína CDK2. Eh, básicamente aquí lo que me interesa o lo que yo quiero, quiero ver de esta proteína... ...es si esta proteína tiene un sitio activo. Entonces, eh, toda esta parte que está aquí es información estructural de la proteína. Entonces tenemos, que, tenemos regiones, tenemos sitios de la proteína... Y si yo quiero identificar de la proteína, si hay un sitio activo, simplemente tengo que buscar en esta base de datos si dice activo. Entonces, de esta proteína en particular, el sitio que está conformado por los aminoácidos de 10 al 13, 18, 31, 30, todas estas líneas de aminoácidos, o de números de residuos de aminoácidos que están aquí, hacen parte del sitio activo. Entonces, ya yo puedo empezar a buscar información sobre qué, cuáles son esos aminoácidos y cómo diseñar el ligando que va a interactuar con ese sitio activo. Estos son los aminoácidos. Si nos la vamos a clicar ese sitio activo, nos va a mostrar, nos va a enmarcar cuáles son los aminoácidos que están formando el sitio activo de esas proteínas CDK2. Además de eso, al final vamos a tener información de códigos de base de datos PDB para esta proteína. Entonces, todos estos que están aquí corresponden a ciclinas dependientes de quinasa 2. Esta información que está acá. Entonces, si por ejemplo, yo quiero entrar en detalles de una proteína en particular, una K1, entonces me voy directamente allá. En muchas proteínas existen otros sitios de la proteína. Si yo quiero eh, de alguna manera modular a la proteína, no me voy al sitio activo, sino a otro sitio de la proteína. y e, e intento encontrar qué ligandos puede encajar en otro sitio de la proteína. Existen servidores, además, que buscan información eh, a partir de la conformación y ubicación de aminoácidos y me dicen cuál es el sitio activo Esta Este en particular, esta CDK2 tiene este sitio activo que está conformado por estos aminoácidos resaltados allí. ¿Listo? Eh, tenemos entonces que ahí, además de buscar por proteínas, eh, podemos buscar información como lo hice ahorita por nucleótidos. Eh, además de esto, esta base de datos tiene otras bases de datos dentro. Eh, bases de datos, la de PUMME, bases de datos de nucleótidos, etc. Entonces, esta base de datos es una de las bases de datos más completas que hay. Y tiene la particularidad o la, la ventaja de que es una base de datos bastante intuitiva. Eh, nos deja buscar de manera natural cosas. O sea, podemos encontrar en este botón de búsqueda muchísimas cosas con respecto a lo que estamos buscando. Bueno, esta era la, la función que tenemos, que es la buscar proteínas. Entonces, ahí básicamente eh, lo que hacemos es seleccionar eh, la pestaña proteínas. y Aquí buscamos todas las proteínas que nosotros queramos en particular. Vamos a intentar regresar acá ese dato de NCI. Voy a buscar ahora proteínas de la COVID-19. Me parecen muchísimas proteínas del COVID-19. Alrededor de 23.000 eh, anotaciones. Sin sí, particular, estoy enfocado en uno, en particular la NSP5 o la 3CL proteasa. va a aparecer muchísima información de la 3L proteasa, eh, esta en particular del MERS, la doctora que cada coronavirus tiene su propia proteasa. Por aquí debe estar esto, si quiero buscar en particular la de SARS. Va a aparecer la, la proteasa de la cual estoy interesado en estos momentos, que es la 3L. del coronavirus, aquí tenemos entonces toda esta estructura de la proteasa y esta es la secuencia de aminoácidos de la proteasa. Acá tiene información de, de, de la estructural. Podemos ver la estructura de la proteína. Esta está formada por dos cadenas aquí. Eh, es una vista 3D activada para yo poder interactuar con la proteína. Y poder interactuar con la proteína, aunque un poco de la estructura tridimensional. Información adicional de la proteína. También me da el código PDB, que es esta proteína, la 6M2Q. Eh, puedo buscarla en la base de datos de PDB, pero ya vamos a llegar a allá. vamos por aquí, por la base de datos de proteínas del NCIB. Existe otra base de datos de moléculas, que es la base de datos de PULKEM. Aquí podemos buscar de muchísimas maneras, podemos inclusive dibujar lo que queremos buscar y buscar estructuras similares a lo que nosotros tenemos en mente. Eh, buscar por código MILES, buscar por código INCH. Eh, tenemos buscar por eh, compuesto IT, CTIT. Otra base de datos, que es la base de datos de proteínas. En esta base de datos, la, las estructuras de proteínas están codificadas por un código alfanumérico de cuatro cifras. Eh, o dígitos. Eh, esta base de datos es diseñada para químicos y biólogos, o bueno, gente relacionada con el mundo de la bioquímica, en donde a partir de cálculos o procedimientos de difracción de rayos X y resonancia magnética nuclear, podemos depositar o podemos generar estructuras eh, tridimensionales, y podemos de alguna manera depositarlas, si yo quiero buscar alguna estructura, tengo aquí entonces que identificarla por código PDB-ID o algunas búsquedas en particular. Entonces, vamos a llegar a esa base, esa base de datos de PDB. Entonces, simplemente si ustedes en un buscador de Google escriben PDB. El primer hit es eh, la página de la Royal RS PDB. Eh, aquí les aparece el motor de búsqueda. Entonces ustedes aquí pueden buscar por el código PDB, si se lo saben, o por lo que ustedes quieran buscar. Por ejemplo, la 3 l proteasa, del SARS, o los... Entonces al darle a buscar me aparecen muchísimos hits. Pueden ser de 297 estructuras, supongamos que yo quiera trabajar con está más actual, voy a regular la búsqueda y encontrar las proteínas que han sido depositadas o que han sido subidas este año. Están por, por fecha. Acá no están alineadas por fecha, sino por por algún tipo de score. De, de, de, bueno, aquí está el score. Vamos a ver, de la más, no a la más vieja. Entonces esta es la 7 con que es una estructura de COVID-19, complejo con CanFur, ya fue publicada el 29 de abril, hace menos de una semana. Entonces existe información actual, información que está siendo entregada a nosotros de manera rápida, la cual podemos usar para diseñar nuevos fármacos. Existe también otra base de datos, eh, la base de datos de, de Bank. Aquí está información en particular sobre fármacos y está, está relacionada o está eh, bastante alimentada por la FDA. Entonces, de aquí, de la FDA tiene bastante información sobre fármacos, sobre drogas, perdón, sobre fármacos. Entonces, en esta parte también podemos eh, encontrar bastante información. Listo, entonces, de alguna manera tenemos eh, información que nos va a permitir encontrar receptores y ligandos, pero en acoplamiento molecular. Los ligandos deben tener ciertas características para ser eh, compuestos promisorios. Entonces, vamos a identificar una característica en particular que es un enlace rotable es cualquier enlace SP3, con SP3, enlace simple, o enlace sigma, que no pertenece a un anillo, que está unido a un átomo no terminal y que no es un hidrógeno. Eh, por ejemplo, vemos aquí esta molécula de atomolol. Eh, tiene una eficacia, o un poder de, de acoplamiento de 50%, y tenemos acá en el otro caso el propanolol, que tiene un poder de eficacia del 90%. Eh, básicamente aquí se, se encuentra o se encuentra que el número de enlaces rotables es una influencia de la biodisponibilidad y eficiencia potencial de nuestro ligando Vamos a identificar el número de enlaces rotables que aquí están eh, escritos en amarillo. Aquí este enlace del atenolol puede rotar, este otro enlace puede rotar, este otro enlace puede rotar, este otro enlace puede rotar este otro enlace puede rotar y generar una configuración diferente de la estructura original porque este enlace eh, no se considera como un enlace rotable además a pesar de que es un enlace que rota y es que eh, el giro de este enlace no genera un cambio conformacional significativo al igual que estos grupos metilos que están acá, estos grupos pueden girar y no se afecta a la estructura original, o sea, tenemos una similitud, entonces por eso esos enlaces no se consideran como enlaces rotables. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enlaces rotables, tenemos 8 enlaces rotables, y el propanol entonces, identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 enlaces rotables. Entonces, eh, básicamente esto da una explicación, eh, que el número de enlaces rotables, entre más enlaces rotables tenga, más menos biodisponible va a ser la molécula y va a tener un potencial de enlace menor. Entonces, el propamorol, al tener seis enlaces rotables, va a ser mucho más biodisponible que el atenolol. Y hay que tener en cuenta entonces estas características de eh, los ligandos, siendo en cuenta la regla de Lipinski o regla de Pfizer, o regla de los cinco, el peso molecular de mi ligando debe ser menor a 500 gramos por mol. El coeficiente de partición octanol agua tiene que ser menor que 5. Esto habla un poco del paso de la barrera hematoencefálica. El número de átomos donadores de hidrógeno tiene que ser menor que 5, o sea, tienen que tener menos, por lo menos menos menos que 5 NH y OH juntos. El número de átomos aceptores de hidrógeno también tiene que ser menor que 5. Además de eso, se adiciona la regla de Weber, y es que el número de enlaces rotales tiene que ser menor que 10. De otra manera, eh, la absorción de nuestro ligando, nuestro compuesto promisorio como fármaco y biodisponibilidad es pobre. Entonces, necesitamos que nuestros ligandos encajen dentro de estas características generales. Hay excepciones a estas reglas, pero por lo general, los ligandos deben compartir, compartir, eh, o por lo menos no violar, no violar, una esta, no violar las reglas de eh, farmacodinamia. Listo, ahora vamos a hablar un poco de, de términos o terminología que se usa en acoplamiento molecular proteína ligando, y es eh, sitio eh, o binding site o sitio activo como quiera que se llame dentro del alcób de la bioquímica, eh, el sitio en es una parte, una cavidad, por lo general una cavidad de, en la superficie de la proteína, que tiene una conformación, una predisposición a que allí eh, pueda entrar fácilmente un ligante y producir algún tipo de alteración, movimiento, eh, cambio conformacional en la proteína. Y tenemos dentro del ARCOT, o dentro del lenguaje eh, eh, docking o de acoplamiento molecular, la POSE. La POSE solamente me habla de la ubicación del ligando en el sitio de unión. Entonces la POSE simplemente me va a mostrar o me va a identificar esto que está aquí, que está marcado en rojito. Eso es la POSE. Cuando se están realizando corridas de complemento molecular, o cálculos de complemento molecular, se generan... Muy, casi dependiendo de, bueno, de ciertas características, generan muchísimas poses, y a cada una de esas le vamos a calcular la energía de interacción. Luego el programa las ordena de mayor interacción a menor... de mayor afinidad a menor afinidad. Entonces tenemos ya dos eh, términos que es sitio de unión, o sitio de binding site, o, eh, active Site, sitio activo. Estos sitios activos, bueno, las personas que tienen bastante experiencia cristalográfica pueden simplemente con mirar la estructura 3D de la proteína y identificar el sitio activo, pero bueno, eso entra ya con la experiencia. Y tampoco es relevante, ya que hay algunos softwares que identifican ahí por conformación tridimensional y ubicación de los residuos de minerales, que este puede ser un sitio activo o un sitio de, de acoplamiento bastante probable. Entonces, de momento, ya sabemos que para hacer acoplamiento molecular necesitamos, por un, por un lado, necesitamos el receptor. Por el otro lado, necesitamos el ligando. Y falta una cosa en particular, que es en dónde vamos a, a ingresar el receptor en el ligando. Y eso me habla de sitio, sitio activo. Ya llegaremos a eso. Programas para acoplamiento molecular... Existen muchísimos, eh, los que son gratuitos. Tenemos auto 4.6, eh, Vina. Tenemos unos que son pagos. Light like FlexX, FlexEx, Light like Account. Y tenemos no programas que, que... Programas utilitarios que me van a servir para hacer acoplatamiento de molecular. Tenemos Sanchon Connect. Tenemos Quimera, y tenemos ahí el Traductor Universal, Open Babel para convertir estructuras de un formato a otro formato. Listo, entonces ya sabemos que eh, el acoplamiento molecular requiere receptor, requiere ligando y más o menos decirle al receptor dónde, okay, en qué sitio, perdón, decirle al ligando en qué parte del receptor se va a acoplar. Para ello se utilizan dos, pues, dos eh, metodologías que eh, funcionan en tándem para encontrar eh, la pose o para de alguna manera reportar el valor de afinidad de la pose. Uno es algoritmo de búsqueda, lo, que se trata de generar muchísimas poses de una molécula en el sitio donde eh, de los más usados, o el de el, el autor usa algoritmos genéticos. toma una molécula ligando, digamos que este esté ligando, y yo le había identificado estos dos sitios, bueno, estos, supongamos que por acá estos tres puntitos que yo estoy señalando aquí, como enlace rotable. Entonces, es lo que hace es tomar primera, la primera estructura y rota este enlace, y genera una población inicial. Luego toma la otra estructura, rota el enlace, genera otra población, luego va cruzando poblaciones, y así hasta llegar a una convergencia. Entonces, ¿qué, en, ¿en qué se, va? se basa la búsqueda, de, el algoritmo de búsqueda? Que la unión de la proteína y el ligando está mediada, o la podemos caracterizar por una superficie de energía potencial. De esta manera. Entonces, esta es una función que es función de la energía. Y esta, bueno, de, la, de alguna coordenada en particular. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo una búsqueda conformacional de manera sistemática entonces tengo la estructura la, la pose aquí la estructura aquí y de alguna manera al hacer el análisis sistemático o el, o el cálculo sistemático tengo que este es el punto que me da la mejor energía de afinidad, dado que de aquí a acá hay una barrera suficientemente grande que no me permite encontrar otros sitios de afinidad. entonces el algoritmo de búsqueda al hacer este tipo de modificaciones drásticas en la estructura lo que me está garantizando, garantizando es que voy a encontrar el mejor sitio donde otros algoritmos particulares o, o que intentan sobreponerse a estas barreras energéticas que existen entre distintas posiciones del complejo, utilizan temperaturas para annealing, etcétera, pero el algoritmo que usa Autodoc, que es el software que vamos a utilizar, el, el, utiliza algoritmos de búsqueda genético, que es una recombinación de posibles estructuras, cálculos de energía, funciones de, eh, de fitness, para encontrar o para llevar a cabo eh, la mayor, para encontrar la, la estructura mínima dentro del acoplamiento molecular. Y otra característica que funciona con el algoritmo de búsqueda es la función de puntuación, que se conoce como función de score Estas funciones, en particular las de la de autodoc y la de autodoc bina se basan en eh, potenciales de Coulomb, que las cargas atómicas se repelen y se atraen dependiendo de su magnitud, signo y distancia que las separa. Entonces una sumatoria general de todas esas interacciones de carga eh, me va a arrojar una energía o un cálculo de, de función de puntuación que yo lo voy a graduar como la energía de interacción. Entonces a cada generación dentro de la, del algoritmo de búsqueda le voy a calcular la función de puntuación y luego voy a tener, voy a tener muchísimas conformaciones. Y energías. Y luego la, el, el software lo que me hace es la de la mejor energía de interacción a la menor energía de interacción. Y ya para finalizar, vamos a encontrar que hay algunos errores comunes que, que cuando se está realizando el complemento molecular o molecular, aquí, eh, los usuarios o eh, los científicos cometen y es que escogen el receptor equivocado dado que bueno no realizan una búsqueda exhaustiva de bases de datos ni de literatura que me indica cuál es el sector adecuado otra es eh, seleccionar el sitio de unión sitio activo erróneamente lo cual me va a llevar a un falso negativo falso positivo la calidad de la estructura de proteína que la proteína le hacen falta algunos residuos el método por el cual se obtuvo la proteína no es adecuado para una estructura lo suficientemente robusta otra el, el software que vamos a usar, la metodología. Eh, lo que yo les comenté aquí solamente es para Auto y Octodop Pero existen muchísimas metodologías diferentes para otro software. Entonces, dependiendo básicamente de qué es lo que nosotros vamos a buscar, de eh, las características de mi receptor, asimismo yo tengo que escoger el software que me va a modelar eso de la mejor manera posible. Otra es eh, creer que el mejor valor de afinidad que, que la mejor pose corresponde a la más real, Entonces, muy probablemente la mejor pose no corresponde a la, a la parte real, hay que hacer un análisis exhaustivo, eh, eh, ligandos nativos con mi ligando, y bueno, comparar ahí la estructura, a ver si la pose que yo obtuve corresponde a una interacción muy similar a la ligando nativo. Eh, otro es un poco conocimiento de la función de la proteína, simplemente porque a mí se me ocurrió, eh, esta proteína, pues la, la busqué ahí en pdb e hice mi acoplamiento molecular eh, si se dieron cuenta al inicio en la charla de, de, de COVID-19, la, la segunda charla la primera que yo hice, ahí escogí la proteína en particular que es la 3 cl entonces, eh, si sé la función de la proteína puedo identificar un blanco provisorio. la otra, bueno, la modelación errónea de los ligandos eh, muy probablemente los algoritmos que identifican enlaces rotables, eh, cuando realizan la rotación del enlace no van a, eh, no consideran la longitud del enlace, que la longitud del enlace también cambia, que hay algunos ángulos de enlace que cambian con la rotación. Eso puede dar origen a algunos eh, falsos positivos en el acoplamiento molecular también. Y bueno, con esto termina lo que les iba a hablar de acoplamiento molecular. A ver si sí, profesor Wilson, ¿alguno tiene alguna duda? Aquí ¿Tengo una pregunta? Sí, claro. Julio, eh, profesor, cuando usted habla de que... El valor de afinidad, o sea, creer, es uno de los errores, creer que el valor de afinidad más alto es la mejor pose. A veces, un valor de afinidad alto puede ser de que el ligando no, no, no, se, no se acopló bien, está por fuera. ¿O a qué se refiere específicamente en esa parte de que no la, la mayor afinidad no es la mejor pose? Sí, sí claro, Nadia. Bueno, hoy eh, pues probablemente esta, lo que nosotros estamos intentando modelar eventos que ocurren de manera natural eh, todas las funciones de puntuación eh, no no consideran todo lo que ocurre de manera, es muy complicado que una función de puntuación una generación de una pose me cubra todo lo que ocurre de manera natural entonces muchos falsos positivos pueden ocurrir ahí eh, lo que uno hace para curarse en salud es bien, me dio una afinidad bastante alta de esta pose en particular yo lo que tengo que analizar es que si esa pose en realidad está reproduciendo las interacciones con el receptor que ocurren con el ligando cocristalizado o el ligando que es nativo de la proteína. Ah, ok. Entonces, tengo que mirar, además de la pose, de valor de afinidad, la pose, las interacciones, y se está reproduciendo lo que ocurre de manera natural. Como un redocking algo así. Hacer algo así. A ver, bueno. Primero puedes identificar lo que ocurre de manera natural. Eh, vamos a ver si este hay aquí. Eh, aquí. ese de CAOS, que es una de las proteínas que más se eh, están aquí ligando. Uno jbs Identificar cierta prevención de ligandos. Bueno, al parecer hay un ligandú. Entonces. A ver. Vamos a tirar el tropen cruz. No ahí está. Este ligando que tú ves allí es un ligando que está cocristalizado con la proteína si yo por ejemplo asumo que, esto, que los aminoácidos que están alrededor son los aminoácidos del sitio activo entonces tengo que hay una interacción hidrofóbica con leucina y soleucina hay un puente de hidrógeno que está formando la paragina 86 de la cadena A y la leucina 83 de la cadena A con puentes de hidrógeno que se están formando entonces si yo eh, acoplo un ligando nuevo aquí y tengo una afinidad bastante alta, y las interacciones que me están mostrando no son las que en realidad se modelan de manera natural, ni las que ocurren de manera natural, esa pose no es la correcta, o no, no puedo tomarla como una pose para realizar interpelaciones después. Mm, es la okay la que la Entiendo. O sea, debo verificar que las... Las, las uniones, los enlaces que se están formando sean reales, sean los permitidos, o sea... Reproduzcan lo que, que ocurre de manera, de manera natural. Exactamente, de manera natural. Sí, ok, bueno. Muchas gracias. Sí, bueno, Fernel dice que los grados de libertad eh, afectan en el acoplamiento. Sí, o sea, entre más grados de libertad, entre más enlaces rotables estoy determinando. Eh, bueno... Dependiendo de la función de generación de, de estructuras de conformeros, eh, entre más grados de libertad, más se va a demorar para llegar a ese mínimo en la función de energía potencial. Entonces, de alguna manera, eh, si yo coloco una exhaustividad de un poco pequeña, voy a hacer saltos y no, y no voy a llegar a la superficie de energía potencial, que al mínimo de la superficie de energía potencial. Entonces... Eh, Sí, el número de grados de libertad afectan eh, los valores de afinidad. son pregunta? Sí, eh, cuando no se cuando no se conocen datos de eh, ni, el, ni el receptor ni el ligando toca recurrir a pues, las personas que realizan experimentos y que están en la primera línea de batalla. Bueno, sí, bueno, eh, tendrías que conocer, la, tendría que conocer la, la estructura del receptor y ya eh, ahí puedes hacer un diseño de nuevo. Entonces, cuando no conocemos nada sobre un problema, ahí sí recurrimos a las personas que están poniéndole pecho al problema de frente y analizándolo y bueno, y ven acá y aquí ocurre, ocurre un cambio de potencial. Entonces, bueno, esto es una reacción que involucra cargas eléctricas, etcétera. Entonces, ahí ya la cosa eh, se va modelando de alguna manera. Pero, la, bueno, la dinámica tiene problemas es que consume mucho tiempo de cálculo. Y, bueno, de, depende si conoces tú la estructura de la, del receptor. Aquí me pregunta si el valor de acoplamiento, el valor de la función de scoring autor, es exacto. No, es simplemente como una... O sea, un resultado de una parametrización de carga. Eh, por lo general, después, puedo hacer una descomposición de energía y saber qué términos están reproducidos ahí. Pero sí, necesito eh, realizar un cálculo extra para poder validar lo que estoy haciendo. Dinámica molecular eh, puede ayudar. De hecho, lo que yo hago con acoplamiento molecular eh, es real, por ahí póngale un 70%. Lo que, ocurro, lo que hago con Dinámica, dinámica molecular guiado por Docking es real como un 88%. Y lo que hago con dinámica molecular, cálculos mecánico cuántico guiado por Docking es real por ahí en un 92%. Es decir, que nunca con lo que hagamos acá, con lo que modelemos, nunca vamos a, a llegar a modelar 100% lo que está lo que está ocurriendo de manera natural. Yo sí, ahí, ahí Leo le contestó a Luis, le dijo sí, que haría cálculo de energía libre, descomposición de energía. Aquí otra pregunta acá. Partiendo de la estructura cristalográfica, tendremos que hacer un tratamiento previo de dinámica molecular, algo por el estilo, para relajar la estructura. En teoría depende de la calidad de la molécula que yo descargue. Entonces, eh, mañana vamos a ver que los, los archivos PDB tienen un valor que se llama beta score. Eso solo me habla de la deslocalización. Entonces, si el valor de beta score es muy grande, y quiere decir que esa posición nuclear es poco confiable. Entonces, yo necesitaría refinar esa estructura a partir de, de una minimización. Entonces, la José pregunta. No, ahí eh, tienes que hacerlo por separado, o sea, para realizar varios algoritmos de búsqueda un no solo acoplamiento no funciona por separado. De hecho, hay ciertas eh, metodologías que hacen el reunir muchos programas de acoplamiento y evaluar una función o reúnen muchas funciones y evalúan un acoplamiento. Bueno, ahí, ahí en la, el algoritmo genético la que es que vamos a usar eh, la función de fitness eh, entra dentro de entra dentro de la, de la metodología amarquiana. Entonces ahí el, el algoritmo genético necesita una función de fitness de ajuste y la función de ajuste entra dentro de la metodología de la por eso se denomina el algoritmo genético amarquiano. Si no, el algoritmo genético me va a preguntar cuál es la función de fitness que necesito por la Dentro de la población de Goldman que porque genero, cuáles son las aceptables o no aceptables. Por aquí, cabece, profesor Wilson, al donado del todo. un momento. Sí. Esto está está parece estar Esto ya lo vi. Profesor Julio. Sí, señor, ya, ya te, te doy el, el control.